Entra Marce hace unos, casi unos 5 años a decir que pues no es solo bici, sino más que bici. Él dice que él es las piernas y yo soy el corazón. Casa Colombia Cycling es un sueño más de Colombia Cycling. Es una casa diseñada por un ciclista apasionado y, y a mí que me encantan los detalles y me encanta acoger a todas las personas, hacer amigos y, y pues hacer que se sientan bien. Entonces hemos logrado que esta casa sea eso. Bienvenidos todos, mi casa es tu casa.